Hoy leeremos el cuento La Espeda de Guy de Maupassant. Cada vez que leo un cuento de Maupassant casi siempre, y espero compartir con ustedes algunos más, yo pienso en la mayoría de los... Esta historia ocurrió de verdad en la mayoría de los casos. Puede ser un cuento de locura, un cuento de terror, un cuento de muchos otros temas de muerte, de cualquier cosa, pero cuando acabo de leerlo, y casi siempre, después de leerlo, de oírlo, me viene a la cabeza esta pregunta. ¿Ocurriría de verdad? En la espera encontramos a una viuda que ve que su vida se acaba y, habiendo tenido un hijo, contrata a un abogado para que lo encuentre antes de la muerte. Y ya sin más. Vamos a dar comienzo a la lectura. Espero que te guste. La espera Charlaban entre hombres después de la cena en el saloncito de fumar. Hablaban de herencias inesperadas, de herencias raras. Entonces Maese Le Brument, al que de vez en cuando llamaban en ocasiones el ilustre Maese, otras el ilustre abogado, fue a apoyarse en la chimenea. Precisamente en este momento, dijo, tengo que buscar a un heredero desaparecido en circunstancias particularmente terribles. Es uno de esos dramas simples y feroces de la vida en común, un caso que puede ocurrir todos los días y que, sin embargo, es uno de los más espantosos que conozco, es el siguiente. Hace poco más o menos seis meses fui llamado a la cabecera de una moribunda. Me dijo «Señor, quisiera encargarle la misión más delicada, más difícil y más larga que existe». Hágase cargo, por favor, de mi testamento, que está ahí, sobre la mesa. A usted le darán cinco mil francos como honorario si no tiene éxito, y cien mil si lo tiene. Después de mi muerte hay que encontrar a mi hijo. Me rogó que la ayudara a incorporarse en la cama para hablar con más facilidad, porque su voz convulsa, ahogada, silbaba en su garganta. Me hallaba en una casa muy rica. La lujosa alcoba, de un lujo sencillo, estaba revestida de telas tan espesas como las paredes, tan suaves a la vista, que daba sensación de caricia, tan mudas, que las palabras parecían penetrar, desaparecer y morir en ellas. La moribunda prosiguió. Usted es la primera criatura a la que voy a contarle mi horrible historia. Procuraré tener fuerza suficiente para llegar al final. Es preciso que no ignore para que usted, a quien considero un hombre de corazón al mismo tiempo que un hombre de mundo, el sincero deseo de ayudarme con todo lo que pueda. ¡Escúcheme! Antes de mi matrimonio yo había querido un hombre cuya petición de matrimonio mi familia rechazó porque no era suficientemente rico. Poco tiempo después me casé con un hombre riquísimo. Me casé con él por ignorancia, por temor, por obediencia, por indiferencia, como se casan las jóvenes. Tuve un niño varón. Mi marido murió al cabo de unos años. Aquel al que yo había amado se había casado a su vez. Cuando me vio viuda sintió un dolor horrendo por no ser ya libre. Vino a verme. Lloró y sollozó delante de mí hasta partirme el corazón. Se convirtió en mi amigo. Tal vez habría sido mejor no recibirlo. ¿Pero qué quiere? Me encontraba sola, tan triste, tan sola, tan desesperada, y seguía queriéndolo. A veces, ¿cuánto se sufre? Solo lo tenía él en el mundo porque mis padres también habían muerto. Venía con frecuencia, pasaba noches enteras a mi lado. No habría dejado venir tan a menudo puesto que estaba casado, pero no tenía fuerzas para impedírselo. ¿Qué puedo decirle? Fue mi amante. ¿Cómo ocurrió? ¿Lo sé, acaso? ¿Se sabe? ¿Cree usted que puede ser de otro modo cuando dos seres humanos son empujados el uno hacia el otro por esa fuerza irresistible del amor compartido, Cree, Señor, que se puede resistir siempre, luchar siempre, negar siempre lo que te pide con ruegos, con súplicas, con lágrimas, con palabras enloquecedoras, de rodillas con arrebatos de pasión. El hombre al que una adora, al que querría ver feliz en sus mejores deseos, al que querría una abrumar con todas las alegrías posibles y al que una desespera por obedecer al honor de la sociedad, ¿Qué fuerza se necesitaría? ¿Qué renuncia a la felicidad? ¿Qué e ¿Incluso qué egoísmo de honradez? ¿Verdad? En fin, señor, fui su amante y fui feliz. Durante doce años fui feliz. Me había vuelto, y esta es mi mayor debilidad, y mi gran cobardía, me había vuelto la amiga de su mujer educábamos a mi hijo juntos hacíamos de él un hombre un hombre de verdad inteligente lleno de sentido y de voluntad de ideas generosas y amplias el niño cumplió los 17 años él, mi hijo quería a mi a mi amante casi tanto como yo lo amaba pues había sido querido y cuidado igual por ambos lo llamaba padrino y lo respetaba muchísimo por no haber recibido nunca de él otras cosas que consejos sensatos, ejemplos de rectitud, de honor y de probidad. Lo consideraba como a un viejo, leal fiel compañero de su madre, como una especie de padre moral, de tutor, de protector, qué sé yo. Quizá nunca se habría preguntado nada, acostumbrado desde su más tierna infancia a ver a aquel hombre en casa... Ha mirado junto a él, siempre ocupándose de nosotros. Una noche debíamos cenar los tres juntos. Esas eran mis mayores fiestas y yo esperaba a los dos, preguntándome cuál llegaría primero. Se abrió la puerta, era mi viejo amigo. Fui hacia él con los brazos tendidos y él me puso en los labios un largo beso de felicidad. De pronto un ruido, un roce, casi nada, esa sensación misteriosa que indica la presencia de una persona nos hizo estremecernos y volvernos con una sacudida. Jean, mi hijo, estaba allí de pie, lívido, mirándonos. Fue un segundo atroz de enloquecimiento. Retrocedí, tendiendo las manos hacia mi hijo como rogándole. Ya no lo vi. Se había marchado. Permanecimos frente a frente... Aterrados, incapaces de hablar, me derrumbé en un sillón y tenía ganas, unas ganas confusas y poderosas de huir, de lanzarme a la noche, de desaparecer para siempre. Luego unos sollozos convulsos invadieron mi pecho y lloré, sacudida por espasmos, con el alma desgarrada como, con todos los nervios retorcidos por aquella horrible sensación de una desgracia irremediable, y por esa vergüenza espantosa que cae sobre el corazón de una madre en esos momentos. Él permanece asustado ante mí sin atreverse ni a acercarse, ni a hablarme, ni a tocarme, por miedo a que mi hijo volviese. Finalmente dijo, voy a buscarlo, a decirle, a hacerle comprender, en fin, tengo que verlo, que sepa. Y salió. Yo esperé. Esperé enloquecida, sobresaltándome a los menores ruidos, indignada de miedo y de no sé qué emoción indecible e intolerable a cada una de esas leves crepitaciones del fuego en la chimenea. Aguardé una hora, dos horas, sintiendo que mi corazón crecía, un espanto desconocido, una angustia tal que no desearía al más criminal de los hombres, diez minutos en esos momentos. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Qué hacía? A eso de la medianoche un recadero me trajo una nota de mi amante. Todavía me la sé de memoria. ¿Ha vuelto su hijo? No lo he encontrado. Estoy abajo. No quiero subir a esta hora. Escribí al ápice del mismo papel. Jean no ha vuelto. Tiene que encontrarlo. Y pasé toda la noche en mi sillón, esperando. Me volvía loca. Tenía ganas de chillar, de correr, de revolcarme por el suelo. Y no hacía ni un movimiento, siempre esperando. ¿Qué iba a ocurrir? Trataba de saberlo, de adivinarlo, pero no lo preveía en absoluto a pesar de mis esfuerzos, a pesar de las torturas de mi alma. Ahora tenía miedo de que se encontrasen. ¿Qué harían? ¿Qué haría el hijo? Dudas espantosas me desgarraban, suposiciones horribles. ¿Lo comprende bien, verdad, señor? Mi doncella, que no sabía nada, que no comprendía nada, venía continuamente sin duda por creerme loca. La despedía con una palabra o un gesto fue a buscar al médico que me encontró retorcida en medio de un ataque de nervios me metieron en la cama sufrí una fiebre cerebral cuando recobré el conocimiento tras una larga enfermedad vi al lado de mi cama a mi amante solo le grité ¡mi hijo! ¿dónde está mi hijo? no, respondió yo balbucí muerto, muerto ¿se ha matado? respondió no, no, se lo juro pero no hemos podido encontrarlo a pesar de mis esfuerzos entonces dije, repentinamente irritada, indignada incluso, porque se tienen cóleras inexplicables e irrazonadas, le prohíbo que vuelva que me vea si no lo encuentra. ¡Váyase! Se marchó. Nunca he vuelto a verlos ni a uno ni a otro, señor, y vivo así desde hace veinte años. ¿Se lo imagina? Comprende este suplicio monstruoso, este lento y constante desgarramiento de mi corazón de madre, de mi corazón de mujer, esa espera abominable y sin fin, sin fin. No, va a terminar, porque me muero. Me muero sin haber vuelto a verlos, ni al uno ni al otro. Él mi amigo me ha escrito todos los días desde hace veinte años y yo nunca he querido recibirlo. Ni siquiera un segundo porque me parece que, si él volviese aquí justo en ese momento, yo vería reaparecer a mi hijo. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Dónde se esconde? Allá lejos, quizás al otro lado de los grandes mares, en un país tan lejano que ni siquiera sé su nombre... «¿Piensa en mí? Oh, si él supiese, qué crueles son los hijos. ¿Ha comprendido qué espantoso sufrimiento me condena, a qué desesperación, a qué tortura me arroja viva y joven todavía, hasta mis últimos días, a mí, su madre, que lo amaba con toda violencia de amor materno? ¿Qué es cruel, dice usted? Dígale usted todo eso, señor». «Repítale mis últimas palabras. «Hijo mío, mi querido, queridísimo hijo, sé, menos duro con las pobres criaturas. La vida ya es bastante brutal y feroz, queridísimo hijo. Piensa en lo que ha sido la existencia de tu madre, de tu pobre madre, a partir del día en que la dejaste, queridísimo hijo, perdónala y quiérela, ahora que está muerta, porque ha sufrido la más horrible de las penitencias». Jadeaba estremeciéndose, como si hubiera hablado a su hijo de pie ante ella. Luego añadió, «Dígale también, señor, que nunca he vuelto a ver al otro». Volvió a callarse, luego prosiguió con voz rota. «Ahora déjeme, se lo ruego. Querría morir sola ya que ellos no están a mi lado. Y salí, señores, llorando como un idiota, tanto que mi cochero se volvía para mirarme y pensar que todos los días a nuestro lado pasan un montón de dramas como este. No encontré al hijo, a ese hijo, piensen lo que quieran, yo sí si digo ese hijo, criminal. Fin